Para acá, no lo saque del agua. Ahí, bueno, hace lo que quiere. Ahí está adentro, Bien. tremendo, tremendo. Quiero compartir, vení, vení, Tommy, ¿Qué tal? Bueno padre e hijo. Vamos a seguir en vivo con el video. Acá está el pescado. Lo improvisado de estar en vivo, ¿no? Sí. lindo del vivo, el río de la plata. Sacalo, a ver. No lo puedo levantar con el copo, te digo, por lo que pesa. A verla. Una bestia, Eso. Ahí, metele los dedos ahí adentro, ahí está. Y mostrarlo acá para la cámara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 3, 6, 12, 18 cuotas sin interés. No dejen de escribirnos, no dejen de consultarnos. Tenemos una gran, gran variedad de conservadores. Los esperamos.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 Bien. Buen muy buen pescado. Lo levantaste mucho, Tommy. Bueno. Ahí está. En Tommy, espectacular. Ahí lo pegamos. Falta recoger un montón ahí. acá, cachito. ¿Cachito? ¿Cachito? Sí, videito. ¿Dónde dio? ¿Chanchito?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 Vamos a mostrar un rifle de la marca Fox en PCP. Es el modelo M25 en calibre 6.35. Un rifle como lo puedes ver, realmente excelente. Tiene una culata tumbol con un pistol grip muy muy cómodo para agarrarlo. ¿sí? cantonera de goma. Funcionamiento es al cerrojo, atrás del cerrojo. lo podemos usar como ves acá, poco acá.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 Combo Black Mass, en las dos versiones, 8-12 libras, dos tramos, con caña Black Mass, correr Black Mass, derecho y zurdo. Lo mismo, caña enteras de, de 10-20 libras con los huevitos, de eh, derecho o izquierdo, un precio de loco. Todo lo que es promo acá en el pez gordo está de remate búsquenlo ¿no? por todas las redes sociales que somos como la mugre, estamos en todos lados y van a ver qué precio de fin de semana tiene el pegordo. gordo, nos vemos en la próxima Otro más casi continuo al pique uno tras del otro, este cerquita de la lancha bien cerquita no es tan grande pero hermoso pescado Salir en cámara. Espectacular, seguimos pescando. Desde la línea es para pescado. A ver, muestre. la temporada a meterle opa, wow. opa, pescado del río de la Plata. tremendo, hermoso pescado.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 A lo que yo hola amigo chilo como va que día nos tocó si dios quiere la virgen vamos a andar muy bien bueno hoy se va a concretar el desafío de mi amigo pablo lo acá está pablo a ver, y el amigo chirola y acá el amigo el, y el, el tapado y el, y el amigo pablo basán que lo traje y acá Papo, tenemos al oficinista haciendo el roto respondiendo siempre trabajando yo. chilo yo siempre haciendo cosas como le corresponde, con todo en regla y mire qué día y casi me mató acá estamos, zona rada ahí adelante mío Chilo ¿Cómo estás? Bien, era. bien ahí bueno, acá lo no tenemos que va a ser mío, me atrás mío Basán capitán de la embarcación y guía de pesca, loquillo, así que lo pueden llamar cuando vean las imágenes, así contratan sus servicios y vienen a disfrutar una pesca como estamos haciendo nosotros, ¿no loquillo? Sí, señor, cualquiera ¿Eh? Vamos, acá vamos. A tirale, pasar, el teléfono, ¿no? tirale el teléfono, tirale el teléfono. 221-41, 97, 8, 97. ¿Eh? También vía WhatsApp, También. lo puede llamar por teléfono, servicio full full, fíjate, 221-41. 7897, me llaman y buscamos un día como el de hoy. Así es, miren qué día, bueno, nos esperamos a todos. Bueno, ahora vamos a armar y vamos a empezar la pesca. Acá atrás, le muestro los barcos, zona de Rada. Y bueno, ahora cuando empiece la pesca, le vamos a ir mostrando. Acá con lo que lo fundamental para poder pescar bien. Fundamental, baja, cuesta, Entonces, mostrame la cantidad seba. de seba mira. acá tenemos esto, mira. 3 botellones de seba traída de Mar del Plata la mejor a disfrutarlo ahora, y Mira en ahí ropa, y en proa ya está en el agua dos y, mitad, y una, ya una, se ve y la, y la se calle ya empezó a hacer la calle ya, pero acá estamos con el primero, Chirola el enfrentamiento acá con Pablito Bojarra, acá está, el primero de la mañana Vamos Chilo ¿eh? vamos por más ¿eh? Bueno, acá viene Mojarra Con otro pejerrey Este es el primer pejerrey de él Así que en este momento delicado, ¿eh? 2 a 1 Bien ahí Mojarra Bien ¿eh? seguimos no. Vamos Pablo Pescado bueno Buscamos copo alguno que lo colabore que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 2 a 1 Bien ahí Mojarra Bien eh Seguimos Vamos Pablo Bueno acá viene Pablito con otro pescado Bien Pablo ahí, Arriba Pablito, arriba Otro lindo pescadito, vamos Bien Pablo, ahí Bueno Le vamos a mandar a los muchachos del Grupo Bacota ¿Eh? Bueno, está bien, para el amigo Agustín crueco, pobre Que se mejore Para mi amigo Agustín Carnada coloreada, Vamos. Carnada coloreada. Y puso las fucsias Bien, Pablo Un gusto que vino Pablo a visitarme Muy bien las... ¡Ay! Se le fue un pescado hermoso Bueno, acá estamos Doblete del Loki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 Acá viene Chiro, con un hermoso ejemplar, está tragado. Chiro, vamos Chiro. A ver, Chiro. Bien, bien, bien, bueno. Vamos Chiro. Bueno, acá viene Loki con otro peje rey. Vamos a ver qué tamaño tiene. Clavado casi a 80 metros de la embarcación, ¿eh? Bien lejos. Mojarra viene con otro. Ahí. Y acá viene el Loki. Loki viene con un lindo pejerrey, ¿eh? Bueno, Pero acá el Loki viene con uno de 40. 40 centímetros.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 Bien, bien, ahí, arriba ahora. Dale. Pescado de 42, vamos. Arriba. Bien ahí, bien. Bien Pablo, bien. Vamos. Seguimos, seguimos en el río de la Plata. Bueno, acá venimos como jarra. Eh, hasta ahora el mejor pescadito del día. No, no, no, no, más, levantado. No, Tenés que levantarla acá. Pero no, te lo mostró no Pablo, levanta un poco más arriba, Pablo. Que no firmo porque con toda la putiada que hacen Moja... Vamos, mi pollo, vamos, a ver, moja... Para arriba, para arriba la caña, vamos. Para arriba. Eso. Dale, qué es lindo, dale. Cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, ver, cojo, está tragado, ¿no? Sí, no, está tragado, se tragó todo. Ay, se, ay, se... No, se lo tragó sí, todo. Bien, eh. Excelente, amigo. Ahora bueno, Acá viene Chiro con otro peje rey. Este es el 3. lindo, lindo, Chiro, vamos! Vale, levante la caña, vamos. Que no golpeen al la Bien. Lo bueno que comen.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 Levantalo Chiro. No lo veo. Bueno, bien Chiro. 2 a 0 vamos. 2 a 0. Dale. Ahí viene Maco por uno grande. Qué pescado. Otro más. Otro más. Oh. Oh, mira, mira, mira, otro más. Este es tuyo, Chilo, te agarré la caña. Igual, nomás, es tuyo, es tuyo, su papá. Bien, bien ahí, este eh. pescado.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 San Gregorio Santa Fe son cañas de alta gama Premium por ejemplo esta la Raj, este, No sé, separé tres cañitas para grabar, Está la línea Mojo esta la línea de lujo la Intruder la Legend están las Mojo Está esta la Avi. son todas cañas como le dije Premium que vienen con muy buen mango todas de Bike.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 o al 11 36 80 70 60 en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañaz, Piper Pesca de Mariano Piperno,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 Comunicate al 03489-340592 o al 11744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mujarras vivas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 ya en tu kiosco o suscribite a la edición digital en www.revistaelpato.com. ¡No te la podés perder! Gaby, acá estamos en Alto Verde, terminamos la jornada. Estamos con Roberto, la verdad que una buena atención, nos invitó hoy a recorrer la laguna, ahí atrás se ve un aceite planchadísima, muy floja la pesca. Así que bueno, para que. Le vamos a decir la verdad, la gente que, que el embarcado está bastante complicado. Que eh, me decía Roberto de de que sí, está, muy un, está muy fría el agua. Está muy fría el agua, sí. Ya hace un mes y medio que viene complicada la laguna, este, de pocos portes para sacar, este, bueno, pica, no come. Ellos mismos, se han dado ustedes, se han dado cuenta. Sí, de, sí, sí, que, estuvimos recorriendo bastante. Recorrieron la laguna, sí. este, que es muy sutil, está pesca muy... No, está muy frío, no no hay otra. Sí, erramos bastante los eh, piques y bueno, justamente por eso, ¿no? Porque no, por ahí lo enganchás justo ahí y... El lugar donde tirás, pero no, no, no, no engancha bien el pescado. De costa, parece que da un poquito más. Se, se está dando esta última semana un poquito mejor porque yo creo que ya rima a desovar. Este, estamos muy cerca de septiembre, pero acá esta laguna, desde que yo estoy la conozco bien, arranca antes y termina antes la, el desove. Así que este, yo eh, estoy seguro que es eso, que arrima de desovar, entonces la orilla se pone más. Este claro, es claro, mejor. Por ahí bueno, te da un poquito más de oportunidad. Bueno, buenísimo. Saludos a todos. Hola, Audaro, gracias por no, todo. Gracias Bien, a muchas gracias. Vamos, Carlito. Gracias. Vamos, gracias.